Si le mueve el cursor en la pantalla, te va a salir una camarita. Sí, sí, sí. El ok, quítale el slash. Eh, es Ahí está. Resto, Amado, continuamos. Sí, señor. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en este programa De mañana, de mañana, como cada día desde las 7 de la mañana. Hasta las 10 estamos con ustedes llevándoles noticias, análisis, comentarios, entrevistas y precisamente está con nosotros el licenciado Pedro José Esteban García, un brillante economista franco macorizano, pero residente en la ciudad capital de la República con quien vamos a conversar sobre diversos temas básicamente relacionados con esta situación, con la pandemia del coronavirus. El tema básicamente que nos gustaría tratar eh, con Pedro es relativa, relativo a esa relación, coronavirus-economía. Buenos días, compadre, ¿cómo está usted? Buenos días a todos, un placer para Buenos mí días, volver a compartir con ustedes, aunque a distancia, y antes de comenzar a hablar quisiera eh, solidarizarme con todos aquellos hermanos franco-macorizanos que han perdido a algún familiar, en especial a Francis, ...que conocía personalmente a su padre... ...y que lamenté no haber estado por ahí acompañándolos, ...así como todos aquellos... ...aquellos franco ...que hoy atraviesan sus familias... ...por tener algún... ...uno de sus miembros... Ella, eh, ...con este problema que el mundo entero tiene... Sí. ...bien amado, estamos a su orden... ...y estamos aquí para compartir... Pedro, ...con la experiencia y con todo el mundo... ...esta situación... ...Pedro, para situaciones como esta... ...sé que nosotros nos registramos hasta finales del, 18, del 1918, una situación con la gripe española. Pero, ¿qué se espera de la economía post-crisis? Después de la crisis. Bueno, Francis, mira, eh, hablar, hablar de, de lo que será el impacto de la economía, yo creo que es llover sobre mojado, como dicen, eh, y entender que va a ser un gran frenón a la economía. Yo prefiero que lo dividamos en tres partes, precrisis para tener un punto de comparación durante la crisis donde estamos y posterior a la crisis. Muy bien. Eh, definitivamente la humanidad se está enfrentando a una pandemia sin precedentes, porque aunque mencionas y con mucha razón ya tenemos historias recientes y no tan recientes, de, de este tipo de acontecimientos parece indicar que esto de los coronavirus y hablo de los coronavirus porque ya tenemos la presencia de los coronavirus desde el 2002 con el SARS en el 2015 con el MERS y ahora con el COVID-19 aparentemente la humanidad se está enfrentando a un enemigo sin piedad a un enemigo que ataca directamente los cimientos de nuestra sociedad ya que no tiene, no tiene eh, limitación ni espacio para esperar. Entonces, si podemos hacer un poco de historia mundial sobre lo que ha pasado con otras pandemias de ese tipo y más recientemente, con pues algunos fenómenos mundiales que han sucedido en las siguientes décadas, como el caso de la aparición del SARS en China en el 2003, y donde la actividad económica comparada con la pre-crisis eh, hizo caer la actividad en China y todo Medio Oriente en alrededor de un 10% de la, de la actividad económica durante el periodo de crisis. Esto más o menos se extendió por un 120 días y comenzó un periodo de post-crisis de recuperación que tomó a las economías asiáticas un espacio de dos años para poder recuperar a los niveles anterior a la crisis. Yeah. Otro evento importante que sucedió y no es a ah. una pandemia, el gallo no está, no está. Julio, si pudiéramos mutear tu teléfono hasta que tanto vayas a hablar fuera un palo. Eh, hablábamos de, de, de un, efecto, un efecto que pasó en Japón en el 2008 y fue el desastre nuclear eh, de que también sumió los mercados como un Y prácticamente la economía de esos países se vieron también de igual manera afectadas. El más reciente de todo fue el MER, que fue en el 2015, y afectó, comenzó en Corea del, del Norte y se extendió por todos los países. De, ...de Asia y se le llamó como el síndrome eh, respiratorio del Medio Oriente... ...porque arrasó en sus países. Más o menos lo que se prevé es que la economía estará en un periodo de crisis... ...con un plazo mínimo de unos 90 días... ...y un plazo máximo que podría llegar a los 150 días... libres libre de, de esos padre. ¿Y qué estamos hablando del periodo de crisis? estamos hablando en el periodo que estamos en cuarentena y donde la actividad comercial se reduce a su más mínima expresión, lo que muchos le llaman la economía de la guerra, la economía de supervivencia, donde prácticamente las fronteras del mundo están todas cerradas, donde el 80% de la producción industrial está cerrado y donde más del 85% de la flota aérea está en tierra y prácticamente la totalidad de la flota marítima al puerto. Esto quiere decir que la economía va a tener un impacto significativo en tres variables, en tres variables básicas: el consumo, ya que todo aquello no esencial dejará de ser y dejará de ser importante para consumir. Y además, la caída en el empleo obligará necesariamente a una disminución a, en los niveles de consumo de las familias. La inversión privada, ya que la inversión eh, privada requiere espacio de planificación. Y ese espacio de planificación, en este momento, los inversores privados seguro están posponiendo toda decisión de inversión. Y en tercer lugar, nuestras exportaciones netas o nuestras exportaciones, ya que nuestros principales mercados hoy siendo está eh, hoy precisamente están siendo atacados y misericordiamente. 57% de nuestras exportaciones van a, los sí, van, a van a los Estados Unidos y un porcentaje altísimo de nuestras exportaciones van a Europa, a precisamente a España y a Italia. A ver. Sí. sí. Excelente. Con, sí. Relación a, con relación a la crisis económica del 2008. ¿Cómo podemos valorar o equiparar lo que está pasando ahora en la crisis económica también? Para que podamos tener una idea. Bien, solamente la podemos comparar por la magnitud de una y otra, ya que las razones de una y otra fueron muy distintas Y por consiguiente, en el 2008 nos enfrentábamos a un enemigo conocido y sabíamos lo que había que hacer. En este momento nos no enfrentamos a un enemigo que no vemos y no conocemos aunque las mentes más brillantes de la humanidad están a la disposición de la ciencia hoy día, tratando de buscar eh, soluciones a este problema. Pero es un enemigo que, que no vemos. Y aquel momento, con la, con la quiebra de los grandes bancos norteamericanos y arrastrar el mercado financiero global a una crisis profunda, la verdad que tuvo, <coughs> tuvo consecuencias enormes. <coughs> Sin embargo, conocíamos el, el, el, el enemigo, y sabíamos dónde teníamos que atacar a ese enemigo. Y lo hizo muy bien el gobierno, el gobierno americano. Recuerden ustedes que implementó un programa de ayuda al sistema financiero de alrededor de 55 mil millones de dólares para mantener, mantener flotando todo el sistema. Solamente para comparación, en este momento, el gobierno de Trump le fue aprobado un monto de ayuda estatal de 2% trillones de dólares, un monto sin precedente en la historia. O sea, los norteamericanos se están preparando para eh, un, una crisis de magnitudes mucho mayores que la, que la jamás vista, quizás comparada a la gran depresión de los años 30, que sumió al mundo en una gran crisis. Pero comparada por, por el tema de una economía de aquel tamaño a esta, ¿verdad? Exacto. Estamos comparando en los niveles porcentuales de desempleo de la población, la en, población. Los niveles, en los niveles Pedro, eh, de actividad Pedro, económica. Sí. Pedro, ¿qué, ¿qué pasará con Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica se enfrenta hoy a un, a un gran dilema por la fragilidad de sus estructuras sanitarias. Eh, la tarea pendiente eh, que hemos tenido como pueblos nos pone en un momento eh, muy difícil, ya que eh, Latinoamérica <coughs> no tiene la robustez de los sistemas europeos y norteamericanos en cuanto a los sistemas sanitarios ni los recursos necesarios para tal entonces hoy en día el gran dilema no solo de Latinoamérica sino del mundo entero es ese equilibrio entre cerrar la economía <coughs> cerrar la economía y defender la salubridad a qué costo y hoy se discuten dos grandes eh, estrategias. Una primera que le, le podemos, se le ha denominado mitigación y en parte la, la llevaron a cabo Italia y España y un poco los Estados Unidos. en la que persiguen mantener la economía al tanto, pero con ciertas restricciones de cuarentena. Sin embargo, países con sistemas sanitarios eh, avanzados no han podido hacerle frente a la cantidad de pacientes que llegan bajo un sistema de, de mitigación. Imagínense en los Estados Unidos. Para poner un ejemplo, en República Dominicana, según datos de la, del propio Ministerio de Salud Pública, no contamos ni siquiera con 500 ventiladores mecánicos. Si pusiéramos nosotros a hacer una aproximación global de lo que es nuestra población, de unos 11.5 millones. pongan ustedes el porcentaje que deseen de personas que se afectarían de ese virus al mismo tiempo. Y a su vez, un 4% necesitaría atención de cuidados eh, críticos. Pasaría lo que ya pasó en Italia en España, lamentablemente teniendo que decidir entre la vida y la muerte. La verdad que... Que hablar en estos momentos eh, resultaría eh, ser eh, tratar de llamar mala noticia, pero no es así solamente. Eh, entendemos que, que, como pandemia, eh, la humanidad tiene mucho que hacer y sabemos que la pandemia tiene un comienzo y un fin. Y sabemos otra cosa más: que el virus se mueve con la persona y cuando las personas se detienen, el virus se detiene. Entonces, viene el otro gran Enfrentamiento de la humanidad y es si paramos la economía global qué costo tendría eso, pero pararla completamente y eso tendría como consecuencia eh, el caso de tener menos gente en los hospitales, menos menos utilización de de, de los espacios vitales críticos por parte de esos pacientes, porque recordemos a nuestros amigos y a ustedes también, el que hoy en el mundo no solamente la gente se está muriendo de COVID, se está muriendo por estar descuidando servicios básicos de otras enfermedades preexistentes o que se presentarán en el momento y hoy están abarrotados los sistemas de salud. Entonces, hoy hay que hacer todo lo humanamente posible para mantener disponible la mayor cantidad de de espacios vitales que no sean necesarios. No, no, no, no, Carolina, gente... Carolina, Carolina, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Eh, buenos días, Pedro. Gracias, buenos días, Carolina. Sí, eh, nosotros, eh, viniendo acá. A nuestro país y a la economía más informal. Una parte de la que ha preocupado mucho a todos nosotros o a sea, la población del sentido general es un grupo de gente que vive del día a día, que trabaja, como dicen ellos, y como dice uno, para comer. Eh, tenemos una crisis generalizada en todos los sectores de la sociedad. Pero esa gente que depende de lo que se da a nivel diario en el mercado, el tema de buscársela en las calles, ¿cómo podrías tú, eh, de alguna forma, brindarnos una panorámica de cómo sería? Eso? O sea, ¿cómo lo vislumbras cuando pase de alguna forma o disminuya el, el tema de la cuarentena dentro de lo que cabe en la cotidianidad? Exacto, mira, eh, al igual que... Y, y muy parecido a lo que pasa en todos los países de Latinoamérica el tema del subempleo el pluriempleo son elementos vitales en el análisis económico hoy en día detener en, en sus hogares a gente que persigue eh, sus ingresos eh, de un día para otro es muy difícil 57% de la economía nuestra es informal eso quiere decir que Hoy, eh, esa gente que le estamos pidiendo, quédate en la casa, por favor, hoy necesitan comer. Y ahí es donde viene el trabajo eh, y, el, y la responsabilidad del Estado, el Estado para poder hacerlo. Mucha gente se ha comenzado a cuestionar eh, los programas de ayuda que está haciendo el gobierno. Y mucha gente ha comenzado a pedir que, sean, que se usen los fondos de pensiones para para mitigar un poco este tipo de situaciones. Hoy en día, eh, el gobierno ha implementado un programa de ayuda para las empresas y sus empleados. Para tener una idea, en el, el, el viernes, eh, seis, casi 600 mil empleados habían eh, pedido, las, o, las empresas habían pedido la suspensión de esa gran cantidad de empleados. Y el programa estuvo diseñado para soportar alrededor de 20.000 empleados diarias. Y eso se sobrepasaba cada límite. Entonces, eh, ¿cómo enfrentar esta realidad? El programa implement el, el gobierno ha implementado un programa que se llama FASE. Y una parte importante acoge a, lo, a los asalariados en ese sentido. Pero, pero, un, un hogar que estaba, que estaba programado para consumir alrededor... 25 mil pesos diarios y hoy solamente puede recibir 8 mil es muy difícil, por eso es que no descabellado que fondos de pensiones comiencen a ver como una opción mucha gente me ha preguntado qué pienso de los fondos de pensiones y les digo que nunca estaría de acuerdo por ejemplo los fondos de pensiones si sí y solo si sí, estos fondos de pensiones son utilizados como fondo del gobierno central para eh, hacer parte de sus programas de ayuda y social y de mitigación del virus Ahora, sí estaría, en la, sí estaría en, la, en la mejor de las posiciones para analizar si los verdaderos y legítimos de, dueños de esos fondos, o sea, los trabajadores que acumulan en los eh, diferentes cuentas de capitalización individual, a esta gente pueden acceder a una parte mínima de esos fondos. Vamos a hacer un ejemplo. Hoy en día, cuando un individuo llega a una de dos eh, de dos eh, situaciones o ha cumplido 60 años de edad o ha logrado cotizar interrumpidamente 330 cuotas está apto para retirarse gran parte de los trabajadores recuérdense que el sistema de salud el sistema de, de fondos de pensión entró en vigencia en junio del año 2003 por consiguiente hasta este año solamente llevamos 17 años el, el, el más joven o el primero de los, de los afiliados a, a las pensiones lo hará en el 2033. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿cómo se, cómo se jubila una persona? Bueno, cuando una persona cumple una de esas condiciones o las dos condiciones, esa persona va a su, a su aseguradora de fondos de pensiones y de, tiene que elegir entre uno de dos planes, uno que se llama... Eh, pensión vitalísima, que no es más que comprar una póliza de seguro a una compañía de seguro, y esta, por ese monto que usted ha podido acumular, le asigna una, una cantidad mensual mientras vida usted tenga. Con la salvedad que si el trabajador falla, esos fondos no serán objeto de herencia por parte de usted. El otro... Ver? Sí. Deme un momentico. Sí. para... El, el sí. otro... La otra... La otra forma es eh, lo que se llama pensión programada. Esa pensión, usted va a la, a, a la aseguradora y elige un plazo de tiempo para programar sus fondos mensuales. Esos fondos tienen un plazo limitado que nunca será menor a 20 años. Si el trabajador fallece antes de cumplirse, esos fondos van a su deuda. Ahora, ¿qué sucede? Hoy estamos en una crisis extraordinaria y qué mejor para un trabajador poder utilizar de sus propios fondos una parte de esos fondos que equivalgan a un salario cotizable. Y que ese individuo en este momento de la crisis pueda recibir ese salario mínimo cotizable para unido al programa FASE o unido a cualquier otro ingreso que tenga puede mantener los montos establecidos. Seguido con el ejemplo, si ese trabajador que comenzó en el 2013 y que en el 2013 tenía eh, 30 años, tiene que esperar hasta 30 años más para cotizar esos montos. Imagínense ustedes que hasta el día de hoy, entre los aportes que ha hecho en su salario, los aportes que han hecho sus diferentes empleadores, más los rendimientos de esos fondos a los planes de pensiones, ese trabajador pudo acumular ...en su cuenta al día de hoy... ...un 850 mil pesos... ...750 mil pesos para ser exacto ...de un trabajador como ha ido evolucionando... ...la proyección... ...de fondos de ese trabajador... ...a 30 años, al 2033... ...es que él tendría... ...un millón... ...750 mil pesos... ...y eso... Es ...lo más que le va a permitir... retirarse en el mejor de los casos... ...con... Eh, ...una pensión... Eh, ...con una pensión... Eh, ...programada con un 35% de su último salario cotizable. Ahora, ¿qué pasa hoy? Que si a ese trabajador le podemos entregar un salario cotizable en el mes de mayo, un salario cotizable en el mes de junio, un salario cotizable en el mes de julio, en vez, en vez de terminar en julio, en, en el 2033, con 1.700.000 pesos, va a terminar con 1.617.000 pesos. ¿Cuándo lo necesita? En este momento. La economía lo necesita porque esos recursos entrarían al torrente económico generando demanda, es lo que la economía necesita para volver a restablecer los niveles de empleo que estamos comenzando a perder, lo que estamos perdiendo. Entonces, es, eh, yo no, yo cuestiono que al gobierno se le pongan 15 mil, 25 mil, 100 mil millones de los fondos de pensiones para que lo use en los planes del gobierno. Ahí estoy totalmente de acuerdo. eso es como ponerle una pistola sobada y, y cargada a un niño de cinco años. Usted no sabe lo impredecible que va a ser. Ahora, sí yo estoy de acuerdo que a esos trabajadores que han cotizado durante el tiempo, aquellos que ni siquiera se van a retirar porque no cumplieron el periodo completo, pueda retribuirse una parte de esos fondos. Y el, y el efecto hacia la economía no es tan perverso porque los recursos entrarían al torrente económico, no de manera de golpe, sino paulatinamente. Pero ahora, bien, bien, ¿de ¿dónde, bueno. van, dónde van? Porque esos dineros no están en, en una cuenta, en un banco, que el gobierno puede decir ahora, bueno, necesitamos para esta primera partida 35 mil millones, están ahí en una cuenta. Es, esos fondos están colocados en diferentes instrumentos de inversión que muchos de ellos son comprado por el propio gobierno, en su gran mayoría, ya sea por bono de Hacienda o por bono del Banco Central. Bueno, llegó el momento de poner a prueba todo lo que se ha dicho de la robustez de la economía y que le den 10 mil millones de, de dólares que hay en reservas internacionales. Se han puesto para que el gobierno inyecte esos dólares paulatinamente, compre esos dólares, reduzca la, la, la, la, la, la presión, presión cambiante. Las reservas internacionales y con ellos la reserva cambiaria. ¿Por qué razón? Y escúcheme que me tienda tanto y ligue todas las preguntas. es importante. No sé Porque la República Dominicana quiere anualmente alrededor de 33 mil millones de dólares para hacerle frente a sus compromisos con el exterior. Dígase: importaciones de bienes y servicios, combustibles, eh, servicios de la deuda. Eh, pago de, de consumo, pago, todo lo que implique demanda de dólares. 33 mil millones de dólares. ¿De dónde aparecen wow. esos 33 mil millones de dólares? Aparecen en gran medida del turismo, aparecen en gran medida de las remesas de los dominicanos. Entre esas dos partidas hay alrededor de 17 mil millones de pesos al año. Aparecen en la inversión de dólares, de dólares. extranjera, aparecen del eh, el financiamiento, y de las donaciones de organismos y gobiernos amigos. Ahora qué va a pasar? Como dije al inicio de la entrevista, nuestro foco de remesa son los Estados Unidos, específicamente en la costa este de los Estados Unidos, que ahora está bajo un ataque misericordia por esta pandemia. ¿Cuál es el otro gran mercado y fuente de remesas? Bueno, pues lo representa los mercados europeos, específicamente España e Italia. Y esos están en el foco, en el momento del foco. Entonces, nuestra generación de dólares, dígase, eh, exportaciones, 57% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Más del 70% de nuestras remesas vienen de los Estados Unidos. 65% de nuestros turistas vienen de los Estados Unidos. Entonces, lo que aparente en el escenario es un proceso de evaluatorio que las, las autoridades tendrán que enfrentar. ¿Cómo? Hoy es el momento de hacer uso para cuáles fueron diseñados eso. Si es cierto Pedro, Pedro, de la economía y que mantuvimos y que tenemos reserva por 10 mil millones de dólares, es el momento de comenzar a usar. Fulvio tiene una pregunta. Fulvio tiene una pregunta. Por favor, Fulvio, adelante. Pedro, excelente exposición. Quisiera engullirme todo ese, ese conocimiento. Gracias. Eh, tenemos esos tres renglones que son la base de la economía. Creo que nos van a tener que decir qué hacer y rápido para no tener la subyudice y la economía nacional solamente eh, precisando esos tres renglones más fuertes. Pero mi pregunta va con relación a tu exposición acerca de los trabajadores y la realidad de nosotros, de aquel trabajador informal, ¿cómo tenderle bueno, las manos? Eh, esa, esa realidad, yo pienso que República Dominicana ha avanzado mucho con los diferentes programas, que tiene de, de monitorear y de y de, y de plasmar en mapas la pobreza. Yo pienso que no hay otra alternativa que el subsidio direct directo por parte del gobierno a esa gente que están plasmados en los diferentes y están contabilizados en los diferentes programas de ayuda, de comer es primero, ahora quédate en casa, y las diferentes eh, eh, diferentes plataformas de ayuda que ha tenido el gobierno hasta este momento. Yo, yo, pienso yo me que refiero lo que a los es. chiriperos, a los chiriperos, a trabajar de claro. Lado, bueno, lo yo, me, perfectamente. yo me refiero a ese chiripero que hoy no, no cuenta ni con una seguridad social que le puede dar algún tipo de garantía, ni con una empresa, y que ahora no puede vender, y que le estamos pidiendo quedarte en la casa. Y es muy fácil claro. nosotros, nosotros quedarnos en la casa y tenemos una tarjeta de crédito que nos paga en 90 días, un empleador que me mantiene mi seguro, <coughs> mi seguro médico y etcétera etcétera, Para ese individuo que tiene una casa Con 27 metros cuadrados con el, con el techo de zinc que se convierte en un horno Pedirle que se quede en su casa Y además no tiene comida eh, Es una tarea titánica Y es donde el gobierno tiene la gran responsabilidad De acudir en su ayuda Y buscar los mecanismos que sean Necesarios Bien decía el presidente Leonel Fernández En una locución que vi la semana pasada Y decía que el déficit fiscal En este momento es secundario y que el déficit es una, es una herramienta de política. Y también decía que este no es un tema para enfrentarlo un país de manera solo Se necesitan todos los países porque las decisiones tienen que venir en conjunto para canalizar recursos a los países, para poder hacerle frente a esas variables. Porque tú sabes qué va a pasar, Fulvio. El escenario que no queremos comentar ni queremos decir, que cuando esa población que no tiene de, de dónde sacar la alimentación, eh, y la, y la medicina para sobrevivir en esta crisis, porque su fuente de, de ventas eh, hoy están en cero. Esa gente puede pasarle por la cabeza eh, eh, acciones no muy santas de desobediencia civil y, esa, y eso puede agravar mucho más la crisis. Yo pienso que el gobierno tiene que echarle mano a lo que tiene. En este momento, esto es una economía de guerra y la economía de guerra es la economía de supervivencia. Y ahora mismo, el mundo lo que necesita es tiempo: tiempo, porque cada día puede aparecer algo, una, un, un medicamento, etcétera, etcétera. Y ese tiempo. Nos, queda, no? que nos queda una última pregunta, Yerjan. Sí, mire, a, a propósito yo de que se. Yo quiero está hablando, otra, yo quiero otra. Se estaba hablando del fondo de pensiones. Pero eh, bueno, sean prudentes. ¿Cómo? Adelante, sigue, sigue. Bueno, eh, que Fiordaliza, eh, bueno, un amigo de Televidente ¿verdad? nos escribe desde San Francisco y le pregunta al economista que una persona que tenga 33 años en una institución y tiene 55 de edad y quiere irse se quiere retirar, ¿qué, ¿qué puede hacer? Mira, yo no soy especialista en fondos de pensiones, pero le voy a decir a ese Televidente rápidamente. Mira, si tiene 55 años y tiene 33 años en una empresa, probablemente ya, ya tiene eh, el periodo completo que tiene la, la, el, el sistema de fondos de pensión Entonces tendría que ver, eh, cuando llega al cabo de los 60 años, si ha acumulado un monto que le permita retirarse con un porcentaje de la liquidación y entonces solicitar su liquidación. Bien, está. Yo, yo, yo quería... Plantear, Ahora, ¿qué hacer en esta crisis? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Sabemos que el consumo, el consumo privado se va a ir por el piso, la inversión privada también y las exportaciones también. El otro gran componente de los agregados macroeconómicos que conforman la demanda lo, lo, lo constituye el gasto del gobierno y el gasto del gobierno tiene que, que soportar ese crecimiento de la demanda que mantenga la producción. Ya lo hemos visto en la, en, la, en la historia económica. La Gran Depresión de los años 30 la condujo magistralmente el gobierno de Delano de Roosevelt. Roosevelt, cuando Frank, utilizó, Frank. Eh, eh, utilizó el modelo keynesiano de la demanda inducida. Y a partir del año 1933, metió a los Estados Unidos en norte de Norteamérica en una de las mayores. Eh, programas de inversión pública jamás visto. Se hizo la presa de Hoover, una presa emblemática en los Estados Unidos. Se hicieron miles de puentes, carreteras, edificios gubernamentales, edificios privados. ¿Para qué? Para crear demanda. Yo pienso que el gobierno, para contener esa parte que se va a perder por inversión privada, tiene que enfocarse en inversión pública y tiene que comenzar a pensar de dónde van a salir esos recursos de donde sea para mantener la empleo, el empleo en la economía. El empleo, el consumo privado, tiene que venir por ahí, por esa parte que él he ha hecho. Aparte de los programas del gobierno, a los chiriperos, empleados informales de manera directa, y, a, y programas como el FASE, a los empleados ya formales, debe liberar y pedir al Congreso que le apruebe, liberarle a los legítimos dueños de esos recursos, pero directamente, Salarios por lo menos por el periodo de crisis, un salario eh, eh, máximo cotizable que es equivalente a cinco salarios mínimos del sector privado en este momento. Entonces yo pienso que con eso se puede, porque ese consumo privado está conformado por el consumo nacional, por el consumo de productos que hoy dejaron de consumir todos los turistas que venían aquí. Entonces piensen ustedes del productor de pollo que está en moca, que hace 35 días no sabía de COVID y puso a empollar los huevos y los pollitos ahora están grandes, que era para venderle a nosotros los dominicanos, al haitiano y a los turistas que venían a los hoteles. Hoy no tenemos la demanda de los turistas, la frontera está cerrada y el consumo local está en el piso. ¿Qué va a pasar con ese individuo si yo, como gobierno, no garantizo que la población aumente la demanda de esos productos? ¿Por así puede pasar con los de vegetales. Imagínense ustedes, una, para ponérselo en todos los niveles, una empresa como CEPEN, que es la compañía eléctrica de Punta Cana Macao, que está diseñada para soportar una demanda de 45 mil habitaciones, trabajando a tiempo completo, que hoy todos los hoteles están cerrados. La demanda eléctrica y el costo fijo de esa empresa es enorme. Entonces, el gobierno... Eh, llegó el momento de demostrar esa robustez y de un poco buscar sus mejores hombres y pensar de cómo hacerlo solo no lo vamos a lograr yo pienso que, que los planteamientos de Lionel Fernández tienen mucho, mucho de, de validez cuando dice necesitamos una reunión de, de presidentes y jefes de gobierno de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales porque esta es una solución que tiene que enfrentarse de manera global ningún país Ningún país por sí solo lo va a lograr. Y menos países muy, como muy, la, muy, América bueno, Latina y República Dominicana que no tienen la solidez y la robustez económica que presentan otros países que hoy están batallando incesantemente. Bueno, Comité gracias, gracias, Pedro, gracias, Pedro. Yo pienso que más explícito de lo que ha sido no puede ser ningún otro profesional de la economía. Gracias por gracias. la intervención y la, la forma llana, fácil en que explica temas tan difíciles como la economía. Gracias, gracias a ustedes. Yo en última en último momento quisiera eh, decirle que si tratamos de, de descodificar la economía del coronavirus, para llamarle así, también hay, hay grandes perdedores como lo que hemos estado diciendo, pero también hay virtuales ganadores de esta crisis, como en todo como en todo es la, son dos caras de la misma moneda. Y hoy en día vemos cómo sectores que hoy también en nuestra economía pueden salir robustecidos en esta crisis. Nosotros somos líderes en América de la producción y exportación de insumos médicos, sobre todo en la zona franca de Villamella, Jaina y esa zona por ahí. Esa, eso es una gran oportunidad que tiene la República Dominicana de poder venir a, a aprovechar, a, vamos a decir, a aprovechar esta crisis. También es un llamado a nuestras autoridades y, a, y sobre todo a las personas a, a nosotros los ciudadanos de que en momentos de crisis hace falta elegir de manera sabia porque eh, hoy nos dimos cuenta el mundo que los mejores ciudadanos y líderes no son los más populares hoy necesitamos es, líderes y, y líderes que nos orienten y lleven este barco a mejor puerto, entonces bueno, Ah, okay. yo, yo pienso que, que, que son de las grandes conclusiones dentro de muchas que, que nos deja esta crisis gracias a ustedes, muy bien, muy bien. yo siempre estoy bueno. a su orden me encanta con, eh, hablar con ustedes, presencial más gracias, gracias, igual a eh, ustedes eh. No, bueno, gracias, señores, fue Pedro José Esteban García, economista de profesión, franco-marcolizano del corazón, aunque no está viviendo con nosotros en este momento, pero bueno Siempre está pendiente y siempre está presente. Gracias, Pedro. Eh, Gracias. Vamos inmediatamente a ver qué nos tienen en el WhatsApp. Eh, hay, ¿Hay algo nuevo? Ahí, hay, hay. Muchísima <risa> gente conectada aquí. A Tenemos a Inmaculada de Ciruelillo en San Francisco de Macorís que dice. Eh, Inmaculada pregunta que ella tiene 15 días con...